La pareja estaba consumiendo bebidas alcohólicas desde tempranas horas y hasta el día lunes en la madrugada eh pero este individuo por temas de celos empieza a agredir a su esposa con golpes de puño, patadas y hasta llegar al extremo de agarrar un fierro y empezar a golpear a la mujer. O, lamentablemente eh, el día de ayer los familiares se percatan que su hermana ya no, no estaba en el lugar, la buscan y la encuentran en el cuarto sin signos de vida. En este momento los niños se encuentran en el Hogar 24 Horas, siendo eh, atendidos por todo el equipo que viene a hacer eh, de trabajo social y de psicología. Eh, estamos buscando una familia la familia extendida que pueda ser eh, protectora para estos niños. ¿no? Por ahora se encuentran con nosotros, ellos están estables, están tranquilos.